Bueno, muy bien, señores. Vámonos inmediatamente a recibir con nosotros al Julio Lizardo, al Logan, mejor conocido como Logan, querido de todos nosotros. Eh, vamos a conversar con él eh, acerca del agua potable, los trabajos preventivos para garantizar el servicio, el hecho de que a veces vemos como una fuga de agua se eterniza por mucho tiempo a pesar de las denuncias. Eh, bueno, una serie de cosas que ocurren en el tema agua, uno de los, de los componentes más importantes de la vida, que es el agua. Así que buenos días, Julio, ¿cómo estás? No, no, feliz y contento. yo este es mi casa? Sí. Eh, no se... eh, Carolina, amado, igual. Eh, nosotros aquí siempre contentos de, de recibir una invitación eh, de ustedes, en el día de hoy nosotros siempre nos reunimos en la capital la dirección ejecutiva con el director y, y me llamaron ayer y yo eh, eh, voy a llegar tarde, pero no podía dejar de venir aquí al programa de ustedes Ok, hay trabajos preventivos para garantizar el servicio según tenemos entendido ¿a qué trabajo se refiere eso? Bueno, mira, lo primero es eh, eh, y esto es un tema sumamente interesante que la población debiera de tenerle más importancia y ustedes, como comunicadores, tratar de transmitir eh, ese, ese tema de vital importancia, porque el agua es vida. Hey, así es. <coughs> Ahora, ¿qué pasa? La, las personas, como aquí no se tiene una costumbre de pagar el agua, no se tiene una costumbre de cuidar ese recurso tan importante, las personas de manera desaprensiva. Eh, eh, eh, por una flota de 500 pesos tuve una cisterna botando agua Pero también hay conexiones ilegales Que es donde hay un porcentaje muy alto Que para mí eso es un robo, un robo directo a la población De personas que tienen fincas de arroz eh, Y de algunos otros eh, eh, alimentos que cultivan que sí es importante, pero el agua es potable para la población. Esa agua no es para reguio. Entonces, en ese sentido, nosotros eh, tenemos una persona que se llama Alvin Patrone. Él es de la capital, pero eh, eh, ojalá yo le pueda mandar eh, esta grabación para, para porque está haciendo un excelente trabajo. Una persona, eh, ya, he, ya hemos sometido personas, hemos cerrado... Eh, para poner un ejemplo, eh, sitios donde se ha, tienen llenaderos, no aquí en la provincia de Duarte en específico, esto pasó en, en la provincia de Sánchez Ramírez, un caso que tenían un llenadero para camiones eh, del agua de Inapa eh, de manera irregular. Eh, este, ¿Qué le digo? O sea, para poner un ejemplo que la gente entienda, de la, de la, de la presa de Rincón se abastece, el eh, Fantino se abastece Senoví mata Larga, o sea, San Francisco de Macorís, y se abastece Hermana Mirabal. Solo en el trayecto hay un 20 un 30% que se pierde por, desconexiones, por conexiones ilegales. Hay una ley del agua que está eh, vigente eh, previa aprobación y tiene mucho tiempo y siempre se le ha dado larga, que hasta que esa ley no entre en vigencia, eh, no, usted, que amado que es abogado, sabe lo que significa. O sea, yo para someter a una persona que no está, eh, eh, eh, hay, no hay una ley per se para nosotros eh, someterlo, eh, los casos se caen. Eh, no es fácil, pero si sí la población eh, nos ayuda, ¿en qué sentido? En muchos sentidos. Para poner un ejemplo, en eso mismo de las conexiones ilegales, si una persona sabe porque la población sabe más que, la, que, lo, que los funcionarios, saben más que todo el mundo porque viven en la comunidad si una, si una persona sabe que no ha pasado ya que una finca de fulano de tal no importa que se llame como se llame no importa que tenga el apellido que tenga, que tenga no importa que esté dique pegado en este gobierno o en, el que tenga, o en el otro o en el que quiera oye, que lleve la reclamación porque cuando tú ...haces una conexión... ...de una tubería de 24... ...que hay casos así... ...una tubería de 24 para tu regar... ...tu cultivo... ...es un robo... ...que es... ...debiera de ser... ...más penado... ...que el que se roba... ...que el que roba dinero a un banco... ...Lizardo... ...porque usted está robando salud... ...dígame... Eh, ...usted tiene... ...mi estimado... Eh, ...naturalmente <risa> ha hablado muy claro... ...sobre la situación... ...sobre la realidad del agua... ...en, en la región... Ahora bien, ¿tiene INAPA eh, inspectores, supervisores que estén en contacto con los comunitarios para recibir ese tipo de información? ¿Hay alguna línea donde la gente se puede comunicar para hacer las denuncias? Por ejemplo, un vecino mío, que no es el caso, estoy, estoy citando un ejemplo, eh, tiene una conexión ilegal, veo que se está desperdiciando mucha agua. Por cierto, decirle que por aquí en la calle, eso sí es real, cerca de Telenor, hay un, hay un negocio pequeño... Eh, frente a donde estaba el Banco de Progreso, que siempre lo veo botando agua en la, en, la, en la mañana, aparentemente por la por una situación. O sea, ¿hay quien supervise a la población? Mira, eh, de, dentro de las debilidades que uno heredó, eh, esa es una debilidad que nosotros la hemos ido, eh, si se quiere, eh, ¿qué le digo?, recompensando, ayudando a, a litigar esa debilidad. A mí me llegan denuncias directo al celular, WhatsApp, yo mismo voy y van todos. Aquí en INAPA todo el mundo es igual y todo el mundo tiene que defender. No, pero espérese, la, la, la pregunta no me la respondió. Bueno, ¿Hay o no hay inspectores que supervisen? No, no, no hay inspectores. No lo había, no lo hay. Hay un proceso de que nosotros vamos a entrar en esa parte, pero ¿qué pasa? Que la nómina de INAPA, y uno tiene que ser muy cuidadoso con esa parte, nosotros no podemos agarrar y comenzar a nombrar personas eh, eh, así tan alegremente, porque hay un personal a nivel nacional, es bueno que esa también la gente entienda, que están para pensión o que supuestamente, que eso es ilegal y amado que me corrija si no es así, eh, unas supuestas licencias permanentes, yo, nosotros nos hemos encontrado con personas con 10 años de licencia permanente eso no existe. Eso es una, eh, eso, eso es exactamente. Entonces nosotros todavía a esta altura de juego, eh, eh, a veces eh, no es, el proceso no es tan fácil. Eh, aunque nosotros ya tenemos 8 meses en eh, ya en esta administración, pero nosotros nos hemos encontrado con demasiadas situaciones. O sea, con, el, con respecto a, a si estamos cerca de la Junta de Vecinos, nosotros casualmente el viernes, este viernes que pasó, nosotros hicimos dos grandes actividades con presencia del director Wellington Arnold de Inapa, una en Hermanas Mirabal en la mañana, eh, con presencia de todo el liderazgo político y social donde estaban todos los presidentes de Junta de Vecinos de la provincia Hermana Mirabal, de Tenares, Villatapia y de las diferentes comunidades y, y, y el Salcedo, porque claro, lógico con sus alcaldes, todos los alcaldes estaban presentes también en la actividad y en la tarde nosotros hicimos una gran actividad aquí en, en la alcaldía de San Francisco de Macorís con presencia de varios alcaldes de distritos, el alcalde Siquión e. G de la Rosa, la gobernadora y hasta estuvimos con la presencia de Olmedo Cava que es director del INDRI que vino de la capital y expresó que él que, que aunque iniciaran, pero que él iba a llegar antes de que culminara Y ahí también eh, dio grandes eh, informaciones a la población de San Francisco de Macorís Aquí hay un Estado, un gobierno, primero por línea directa Yo creo que el, el presidente ha mandado eh, de manera correcta ese mensaje De que todos trabajemos eh, unidos y en conjunto Una cosa, eh, ¿cómo te va? Bueno, bien. estoy integrando ahora. No, no, no. Estaba eh, fuera del CEP. Okay. Una pregunta. Cora Duarte. ¿Qué es Cora Duarte y si es, qué ha pasado con usted? No, mira, yo creo La, que... ¿Dónde es, pasaría? Yo, si Cora mira, Duarte existiera, ¿dónde pasaría Napa? Mira, yo creo que yo acato todas las situaciones eh, y las líneas uh -huh. eh, gubernamentales y las aprobaciones eh, que se hagan futuras, presentes, eh, en el Congreso y cualquier ley que, que se apruebe. Pero yo creo que esa pregunta eh, se está haciendo a una persona eh, incorrecta, porque ¿Por yo no creo en las coras y, y, y me excusan. Ah, no, pero no es y incorrecto, hermano. Excusan, no es incorrecto que yo te la pregunte, pero tú como incumbente de INAPA, y, INAPA tiene una responsabilidad del, de la comercialización o, o, o, la, o la cobro de no. agua, pero Cora Duarte está creada por ley. ley. Sí, por ley. Sí, por pero, ley. pero bueno, si, Aunque entra, tú no en si eso. entra, entró. Oye, pero qué? lo que quiero saber qué No, no, sucedería? pero oye, okay, ¿por, oye, por qué lo digo? Y, y que me excusen porque no, sí. tal vez no quiero que se malinterprete. Okay. En eh, INAPA, que era a nivel nacional y, toda, y tiene unas... Eh, un ejemplo Corazán, que tiene el municipio de San Francisco de Macorís, fun, que funciona bien Corazán, sí. independientemente es de todo. Eso hay que ha decirlo. Más... Hay que decirlo, ha sido la más eficiente. Eh, esa sí se puede resaltar. Pero la mayoría, para no mencionar sí, otras, sí. muchas veces INAPA ha tenido que dar una mano amiga, eh, una mano técnica. Nosotros hemos estado eh, eh, en, por lo menos en la zona, y por qué digo eso? Porque se supone, Dilo que es un consejo. Se, se supone que las cobras vienen a mejorar el servicio y es lo que debemos de entender. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces eh, se convierte en, en, en una parte privada que no tiene tanta eh, tanto seguimiento. Y aparte de eso, el agua es un servicio que si bien es cierto que no se cobra como se debe que no se le cobra a la mayoría, pero es un servicio social. Y cuando y las coras cora entran, y la ciudadanía no entiende eso, a veces no pues quiere explicar. pagar 100 o 200 pesos, la coral te va a cobrar mil pesos. Entonces ahí va a entrar ahí va a entrar que el ciudadano que eh, se le va a reducir de una manera sustancial lo, lo, eh, su, su, su, su, su, su, lo que recibe, sí. porque sus gastos van a aumentar. O sea, no es... Y que no me malinterpreten, porque eh, si, de, de por sí, eh, Cora Duarte entra y yo me quito un problema de encima uno como Inapa. Para poner un ejemplo, o sea, sería más fácil para, cosa, para actualmente nosotros. Actualmente hay personas nombradas en Cora Duarte. Que yo sepa, no, porque nosotros no manejamos... No, pero parte. Como, como parte política... No, no, que, se, que yo entienda, no, no hay nadie. Eh, porque ahí no hay un consejo, si la información, que, porque que no, no tengo el detalle. Bueno, me hay, un, hay un consejo que era honorífico, donde había, que conozco a alguno, pero no voy a reservar el nombre, que era de manera honorífica que estaba. Y creo que nuestro amigo eh, Martín Pantaleón le puede dar sí. información de esa parte, porque era... La persona... El presidente del eh, Consejo. Eh, exactamente. Ustedes lo pueden invitar porque si... Sí. No quiero entrar... De por sí de entré en un terreno que no, no debide, que no debí bueno, entrar. Pero como de, yo parte soy, de la realidad como yo, oye, yo tengo un, un problema que yo soy tan sincero que a veces yo quiero macarme la lengua, pero no puedo. <ríe> bueno, es que como funcionario bien, tienes es que el que deber tiene de informar bueno. y dar la, la, la, adelante, la, la, la lo, lo, o sea, lo, lo que está pasando. Si se te hace una pregunta, en el no porque yo puedo estar equivocado. Yo trato de decir lo que yo entiendo. Exacto. Mi, mi verdad no es absoluta. Es una no, verdad yo, personal. Talmente, pero no es. Esto no es una verdad institucional y mucho menos. Mira, lo yo es lo que quisiera saber es que si se te hace una pregunta, pues la responda y no claro, te claro. digo, pues como dices que quiere ser sincero, sí. así no, es que debe no, no, no, de no, sí, ser sincero. La, la preguntita es la siguiente. Pero, pero, pero, A nivel pero, administrativo, pero, Julio, eh, ¿cómo bueno. está INAPA aquí en San Francisco de Macorís, el personal técnico? Eh, están a capacidad, la última vez que estuviste aquí sabemos que hay muchas debilidades en lo que tiene que ver con, con la estructura de, de la organización o sea que no tienen el personal, que no tienen los equipos ¿Cómo están ustedes para dar soporte a San Francisco de Macorís y la región? Mira, lo primero es eh, yo creo que cuando tú trabajas con voluntad y no lo digo por mí, lo digo desde el director para abajo ¿eh? un equipo formidable y tú tienes la intención eh, de, de cumplir el, de, el, el deber de la función pública. Yo creo que tú haces de tripa corazones. En Inapa, en Duarte, que tiene un personal muy reducido en la parte operativa para, lo que, para las necesidades, eh, aquí se han resuelto más de 300 averías de agua potable y más de 150 averías de agua negra. Se oye sencillo, pero hay averías de agua negra, para poner un ejemplo, como la de la Nino Risse, que fue ahora que tuvimos que cerrar la calle, en una tubería de 24, de, una tubería en, grande. en una tubería grande, y, en la, esa, y nosotros, nos llegó esa denuncia a las 5 de la tarde, en la madrugada mandamos un camión a buscar la tubería y los equipos, y en la mañana estábamos rompiendo con el, con el camión succionador y con todo el equipo ahí resolviendo, nosotros aquí estamos dando respuesta lo más rápido posible. No, no Nosotros daño tenemos mucho, ingenieros... Eh, no dañó mucho, no hizo tal un... Sí, se hubo una... se, se, se, se hundió, porque es que la... la mira, el sistema de, de aguas residuales, no de Duarte, del país completo, está por colapsar. Porque todos los... y, y, y el presidente eh, se, le, se, se ve la intención, porque lo ha dicho y... y y tiene la intención de ejecutar, pero los fondos para resolver el problema de aguas residuales de este país, tendríamos que coger dos o tres años el presupuesto nacional e invertirlo completo. Ahora, yo entiendo que tiene que haber una intervención, aunque sea gradual, y una planificación a varios años para ir resolviendo ese tema, porque en las aguas residuales es salud. Y en algún momento van a comenzar que han ido colapsando eh, todo el sistema. De por sí, yo le puedo hablar que en la provincia de Duarte, el, la planta de tratamiento de Castillo, abandonada, nosotros la vamos a rescatar. La de Pimentel, totalmente abandonada, incluyendo una finca de arroz. Señores, arroz sembrado, donde está la planta de tratamiento, de una persona que todavía no tenemos ubicado quién es que, que, que se, prácticamente se apropió de, de un bien del Estado. La planta de tratamiento de, de la peña, eh, o había un contratista y rescindimos el contrato para nosotros rehabilitarla. Pero en la parte potable, nosotros el acueducto de Guaraguao que to, el, la, el, la planta potabilizadora abandonada por 20 años, nosotros la estamos rescatando y ya estaba entrando en funcionamiento. Nosotros eh, en presencia del, del director, ya con un seguimiento anterior que se le había dado, anunciamos que vamos a iniciar el, eh, el, la construcción de un tanque en Madeja, la Espínola, de un proyecto abandonado de hace, de hace varios años, 12 años, donde se compró el terreno. El contratista se le dio 2.8 millones de pesos, no hizo nada y ni siquiera sabemos dónde están esos 2.8 bueno, millones de pesos. ¿Y ¿Quién es el ingeniero? No, noso ¿El nosotros vamos a iniciar el, el, el proceso de, de la Yagüiza, donde hace más de 20 años que la Yagüiza, una zona tan importante de San Francisco Macorís, no tiene agua. O sea, nosotros aquí estamos trabajando a, arduamente para mejorar Vamos el a hacer una pregunta que tenemos acá en el WhatsApp. Adelante. Así es, eh, las voy a leer y luego respondes, hay sí, tres. Sí, sí. Eh, Máximo Durán dice, preguntarle a nuestro amigo Julio, ¿qué se va a hacer con todas las cisternas y tuberías rotas que tenemos por doquier en esta población? Dice Máximo, eh, dice Juan Alvarado, dice, pregúntele a Logan por los nombres en RD, Aliento de los Compañeros, y Fulvio está vivo. Que no coge el <risa> teléfono ni se deja ver. Ay, okay. ey, cuidado. No, no, eso no puede ser. No, no, no. No, que no eso, señor, Juan no, no, no Alvarado. Señores, no olviden mi presencia para, para hablar de Fulvio. Pues de verdad. Amigo, hasta familia. Por último. Salida. Yo le voy a pedir a Juan que no, pero, respete a nuestro querido eh, amigo. Eh, es una pregunta que le hacen a él. A la pregunta. Yo, pero, de, bueno, la, es un bueno, veneno lo que Juan está tirando. Por último, la tercera pregunta. Ramón, aquí no dice de Pimentel. Aquí en el municipio de Pimentel el sistema cloacal está colapsado. En la calle Cruz Día el agua de la cloaca corre por el contén. Los baños y los inodoros están tapados. Hay un hedor que no se puede aguantar. Se le hace la denuncia a INAPA y lo que dicen es que no tienen equipos para hacer la excavación Y mientras tanto seguimos con el problema Por favor, somos seres humanos que queremos vivir como Mira, tal voy, voy a iniciar por esa sí. parte de Pimentel porque se le ha dado mucho seguimiento En Pimentel hay un sistema colapsado, o sea, no, esto no es un asunto, porque la gente tiene que entender Esto no es un asunto de INAPA y picar una calle Estamos hablando de un proyecto multimillonario que habría que hacer ahí o sea, una inversión multimillonaria. No estoy hablando de 10, 15, 20 millones. Estoy hablando de una inversión multimillonaria entonces... para resolver. Se está trabajando. Nosotros tenemos ya presupuestado. Eh, con el alcalde Enoli, amigo de nosotros, hemos ido trabajando en conjunto. Se han resuelto muchísimas situaciones en ese sentido. Ellos, en... ahora por un asunto presupuestario, ¿En el había, había un... hay una planta totalmente abandonada totalmente abandonado. No hay drenaje entonces. Eh, no, pero el, el sistema ya prácticamente está colapsado. Una es pregunta. una realidad. Pero de, dame, esa dame mencionar esa, esta no, parte. La la, el alcalde la, eh, Noli, eh, que, que nos puede, eh, puede eh, eh, me puede corroborar. corregir eh, o corroborar exactamente, Nosso, él, él nos solicitó hace varios, hace varios días, varios, hace un tiempecito, que uno de, de los problemas más grandes que tiene la ciudad ya en la parte si se quiere de estética que la vía principal está totalmente eh, destruida todo el que ha ido a pimentel se ha dado cuenta dentro del presupuesto que nosotros podemos manejar que buscamos esos fondos para hacerlo ya en los próximos días esa esa avenida, esa avenida principal se va a intervenir y se va a cambiar la línea completa ahora en pimentel también eh, se va eh, a rehabilitar el tanque, eh, hay un tanque totalmente, eh, si se quiere, eh, de mucho tiempo, eh, con averías ya eh, demasiado grandes, pero sí yo puedo resaltar, nosotros tenemos a Luis Felipe, eh, que es el encargado de allá, una persona muy diligente eh, eh, y que siempre le ha dado la cara, y la información que nosotros tenemos es allá, que eh, allá el servicio ha mejorado, eh, y el sistema en sentido general ha mejorado, pero vuelvo y repito, eh, un abandono de tanto tiempo, si no tena, va, nosotros no tenemos una varita si mágica para resolver todo. Si estén botando agua, fue la primera pregunta. Si estén botando agua, eh, eh, vuelvo y caigo al punto inicial. Eh, mientras no haya una ley del agua que nosotros podamos de manera directa someter a esas personas que hacen de manera incorrecta ese desperdicio por nosotros vamos y podemos ahora tú sabes cuál es la mejor forma de que esa persona en vez de dar esa información por WhatsApp suba un video del vecino y diga mire es el vecino que está botando el agua en contra hay de la comunidad hay, hay otra pregunta y que Así lleve es. la denuncia de manera formal hay otra pregunta el WhatsApp eh, el 1849 dice buenos días ¿Cuándo es que se va a trabajar en el hoyo del semáforo de la entrada Ando del Club ahí. de los Maestros? Pero eso no, es de no, eso no tiene que ver con él. Ok, eh, ok. Que, que eh, eh, yo te hacer una alcalde. preguntita, si me permite, producción. Eh, ¿Usted hizo un número telefónico per, eh, privado hace eh, un tiempo cuando estuvo eh, aquí? Se lo explotaron, tuvimos eh, que cambiárselo. Se Luego se lo la explotaron. gente llamó y dijo que usted no estaba tomando la llamada. ¿Está usted tomando la llamada del no, pueblo? No, no, mira, mira. Yo... Yo trato de coger lo más que pueda, pero a veces <risa> la gente tiene que entender lo que no es, oye, de verdad, de corazón, no es tan fácil. A mí me mira, a mí me mandan, a veces creen que yo no, no les respondo, a mí me mandan mensajes a veces de WhatsApp y lo digo de verdad, a las 10, a las 11 de la noche, un domingo. Yo lo veo, le doy un capture y se lo mando a la persona que tiene que resolver. Porque si yo me pongo, a veces me llaman para, para un tema y la gente entiende y lo digo de Me corazón, por porque la gente entiende, y se lo digo hasta, hasta, hasta amigos y hasta familia que uno está sentado haciendo nada. Y a veces te llaman para un problema y comienzan aquí y te preguntan, ¿Cómo está tu familia? Ya, yeah, ya, yeah, yeah, yeah, es terrible. Entonces uno, uno yo, quisiera estar, yo quisiera estar más bueno, tranquilo. Pues mira, pero que no, que, no, que no. den los números de donde están las denuncias y así tener una que un número de denuncias. No, nosotros Muy estamos eh, habilitando, eh, una, pa, una plataforma, todavía no ha entrado a nivel nacional, para esos asuntos, no solo de denuncia, sino para que lleguen, para poner un ejemplo, y, y que nuestro director siempre ha estado muy eh, enfocado en esa parte, y nosotros mismos cuando un motor para poner un ejemplo de, de un sistema de bombeo sale eh, de funcionamiento a veces por la parte burocrática de la, de la parte de que tiene que ver con las compras, las licitaciones, se toma un tiempo. Así ¿Qué es. pasa? Esa comunidad dura unos días, la gente sí. no sabe los esfuerzos incansables. A veces nosotros tenemos que en lo que llega un motor que se, que, que se dañó, tenemos que ir y armar un Frankenstein para que se entienda sí. con piezas sí. y resolver en lo que llega. Y la gente no envió. No gracias, una de agua. gracias, sí. gracias a Julio. Ah, okay. Ahí, gracias a Julio Lizardo por eh, asistir, ¿verdad? A aceptar nuestra invitación a esta entrevista, en su programa de mañana, director de INAPA, Julio Lizardo. ¿Qué pasará Lizardo. con Cora ¿no? eh. Ay, tu, tu ah, eh. Muchas gracias. Muchas yo gracias. apoyo yo yo estoy de acuerdo con Señores, No, no, yo estoy de acuerdo. Ah, con no, no, pero antes de, eso Yo, eso yo tener un grupo de gente... De Oye, agua. yo apoyo, porque no, no quiero que vayan a malinterpretar. No, eso no lo hizo Las decisiones institucionales bien. de manera legal que se hagan. Ahora, para mí, para mí, en aunque haya ancora Duarte, eh, tiene un amigo a mí, bien. un amigo aquí, porque a mí me duele el no? tema del agua. ¿Qué no, no, pues, si hay aquí, amigo? Julio. Julio Lizardo, señor, estuvo con nosotros en esta inter interesante entrevista. Vamos a la pausa, regresamos en breve.